¡Moshiso! ¡Moshita! ¡Moshita! ¡Mío! ¡Oh! ¡Mío! ¡Mío! ¡Te quiero! No puedo creer quiero! cerca que estoy del escenario. Quiero que escuchen que el estadio es tan grande que los panchan desde el tercer piso llegan abajo de manera más lenta que desde el primer piso. Es muy cuático, weón. No soy persona Está terminando ya el concierto Se están despidiendo los chicos ahí atrás Está muy emocionante esto weón. Y estamos aquí. Acabo de terminar el concierto. Fue un concierto lleno de emociones. Y también estamos aquí con mi amiga, la momi ¿Cómo estuvo esta experiencia para ti? Es bonito, es más ordenado. Se escucha mejor. Escuche las voces que hay claro. Nunca he podido escuchar las voces en Chile, nunca. Cuando hablan. O sea, a mí personalmente bailé mucho. Primera vez que bailo tanto en un concierto. Y que estuvo como más. Onda, the... para mí, por ejemplo, t Eso, so what? Hicieron como remix o de sea, canciones no... muy buenas. No, no, y también canciones antiguísimas. O sea, Cantaron, no había, pero... sí eh, voy... O sea, weón. Es Cuesta mucho, cuando tú eres latina, mantenerte en la silla sí es verdad, eso es muy verdad atrás, yo sí. tenía ganas de pararme y así como ¡Uah! y tanto la niña decía, De hecho, en mi, sector, en mi sector, en la parte final yo me paré medio lo mismo Y como que una niña me gritó así como siéntate y al final como que todo el mundo se paró Porque era mejor po. sí, Era como si le dicen Como, sí, como, como, como el isprendido pero sentado Claro, entonces cuesta, cuesta mucho, pero hay que hacerlo porque todos se mantienen sentados Contienen sí, las gotitas en la raja, pero maravillosos Los juegos artificiales bueno, sí, la pirotecnia, otro nivel. Entonces vamos a despedir el video por el día de hoy. Porque mañana también nos encontramos aquí mismo. Decente Decentes en una condición más bañados, decente. Ah. Exactamente. Bañados y con más perfume. Y alisados. Pero. Ah. Pero mañana también nos vamos a ver. Y eso, pues nos vemos ya mañana y les voy a mostrar cómo la gente se va yendo. Y eso, voy, bye, bye. voy. Bueno, les voy a mostrar un poco de las cosas que llevo para este concierto Aquí está mi bolso y podrán ver Fan Fan de Jimin Fan Fan de Jungkook Llevo también una bandera chilena Aquí está, con el logo de ARMY Chile, obviamente presente Una pequeña carpeta que es del merchandising oficial de este concierto Llevo mi membresía que obviamente va a todos lados Ah, y de la importante que adentro de la membresía está mi ticket que... También eso es súper importante Llevo un external power bank banner Que voy a levantar hoy día Que dice Jungkook Jaksoge Como que yo prometo Jungkook Además llevo mi nuevo army bomb case Que es el nuevo estuche para guardar la army bomb Lo voy a abrir acá ahora Y acá adentro tengo pilas de repuesto Y tengo mi light stick Con el strap de Jungkook Y el strap oficial de eh, la tercera Army Bomb Que aquí está Bueno, aquí está el Army Bomb Que tiene dos eh, botones Uno para el prendido general Y el otro para la coordinación con el Bluetooth O sea, Bluetooth, perdón Ah, Bluetooth, sí, así que eso, voy a guardar toda esta hora y ahora voy a seguir a la casa y les voy a mostrar cómo va a estar este día número 2 de concierto de Bantan dan en Seúl hola, día 2 del concierto de BTS acá en Seúl, hoy llevo un outfit diferente vengo con mi polera de Army Chile, siempre representing, por supuesto, el concierto de ayer eh, fue muy especial porque tuve que acampar casi un día completo para conseguir el merch si bien no pude pero un angelito por ahí me ayudó, a quien le agradezco mucho también por eso, estoy muy feliz porque ahora ando con mi bolso, con todo mi merch, así como aquí vengo yo. Ayer, cuando empezó Magic Shop, weón, como que estaba raja, raja, raja llorando. Porque cuando empezaron a. El concierto comenzó con Idol. Y cuando comenzaron, weón, me puse a llorar. Se supone que Idol es una canción terrible, Power. Y yo lloraba, weón, ¿por qué lloraba? Y bueno, enfermo. ¿Cachai Can Run? Eh, cuando están haciendo la canción, ya hacen que todos se paren weán, Y así como que queda la mansa cagada Y weón, tiran agua Y yo así como, wow Unos chorros gigantes de agua así Yo nunca había visto nada así en mi vida Así que realmente para mí este concierto Ha sido una experiencia de puras cosas nuevas A nivel tanto de producción y como de fans Así que bueno, realmente living con esto Living, living, living Cuando llegamos al recinto, les voy a mostrar cómo es el día de hoy Y espero nos vaya bien Acá estamos Segundo día del 10. Lo vamos a dar todo, weón. Allá vamos. Primera vez que me toca un concierto tan adelante, weón. Estoy al lado del escenario, weón, por la chucha, no lo puedo ni creer. Ah, ayuda ahora, por favor. y wean, eh, vieron la bandera, caleta de ellos. hop la vio, la vio Jin, la vio Jungkook. Muchos miraron la bandera y weón, yo lo único que hacía era saltar y gritar, pero weón, estoy demasiado feliz de haber vivido esta experiencia y weón, no puedo, no puedo agradecer todo, todo, todo, todo lo que ellos han hecho por mí, por todos ustedes que están viendo esto, así que realmente estoy demasiado feliz, feliz también porque viví esto con mis amigas y muy feliz porque una vez más... Demostraron que pueden hacer felices a muchas personas Así que bueno, yo soy una de ellas Estoy muy, muy, muy agradecido Bueno, de aquí desde el final del Love Yourself en Seúl Me quiero despedir, agradecerles por todo el apoyo que siempre me han dado Y bueno, nada más que decir eh, Fue una experiencia hermosa que siempre voy a recordar dentro de mi corazón Como todas las experiencias de BTS Así que... Eh, nos vemos prontamente en otro video recuerde suscribirse, darle un like y comentar acá abajo de qué país es y toda la fe que tenemos todos de ver a BTS en nuestros países que se pueda cumplir algún día así que eso, nos vemos en un próximo video y espero que eh, le haya gustado un poquito esto que les quise mostrar porque yo al menos yo lo disfruté pero onda, lo di todo como siempre digo así que eso, nos vemos, bye bye